Estamos en Aro con Andrés Gutiérrez, técnico de cultivo en Agroquímicos Arce. Con Andrés vamos a conversar acerca de los resultados obtenidos con los productos de Ascenza en el cultivo de la viña. Hola, buenos días Andrés. Gracias por dedicarnos estos ratitos y sobre todo por poder compartir estos conocimientos sobre el viñedo, un cultivo muy importante para, para Ascenza. El oidio es una enfermedad frecuente en Rioja. ¿Qué ventajas os proporciona centinela para controlar esta enfermedad? Pues el centinela, al ser un antioidio de la familia de los triazoles y sistémico, lo utilizamos en, lo, en los primeros tratamientos, antes de, de floración, de 10 centímetros a 20 centímetros. Este año hemos incluido una nueva estrovilurina, Flecha. ¿Qué te parece como complemento? Pues muy interesante porque, como te he dicho antes, el centinela ser triazol, el flecha, es de otra familia, de las esterilubinas y encima es penetrante. Entonces eh, nos complementa y este lo utilizamos pues, eh, sobre todo en prosfloración cuando ya el grano ya empieza a engordar. Esta campaña, las constantes precipitaciones y una propicia temperatura, ha provocado la presencia de mildew A nuestra tradicional familia de antimildius spirit, Hemos incorporado una nueva familia llamada Atlet, en concreto Atlet f ¿Qué te parece como solución contra el mildium? Eh, lo, hemos, lo hemos metido en varias fases, o prefloración, y si no lo has metido en prefloración, incluso postfloración mezclado con decimos, cimosate 45. Cada vez tenemos presencia de malas hierbas resistentes o de difícil control, Lolium resistente o coniza. Se adapta Register a este tipo de malas hierbas. Sí, sobre todo en Viña tenemos. Eh, Lolium no, pero re, las conizas dan problemas. Y el Register eh, eh, lo controla. Tú decides Ascensa porque eres imparable.